Y la siguiente pe película es El orejudo Dumbo. Se gastaron tantísimo dinero con Fantasía que la siguiente eh, trató de hacerla, sobre todo, muchísimo más, eh, muchísimo más barata. Hasta tal punto que Fantasía a lo mejor dura dos horacas y Dumbo está basado en un cuento infantil muy pequeñito que la elección del cuento yo me lo imagino como en plan eh, necesitamos algo barato, sencillo y rápido. ¿Qué cuento hay sobre la mesa? ¿Este? Pues venga, este. Esta película lo que a mí me llama la atención es que dura 61 minutos y aún así, pues se venden en DVD, la, la sacaron en, en grandes salas. De hecho, las, las distribuidoras le dijeron a Disney, oye. Ponle por lo menos 5 o 10 minutos más de esta película. Y de, no por mi igual, bueno, es que la película está completa, no hay más. Ya hemos puesto, o sea, iba a durar 55 minutos, pero añadimos la secuencia de los elefantes, que también la escena en la que, eh, fíjate, para niños, Dumbo se emborracha y empieza a alucinar con elefantes rosas y distintas figuras. Y, y una de las escenas también más surrealistas de la, eh, de, de la filmografía Disney. Es que el tío igual el el era un picaruelo en el fondo. Sí, el tío igual le gustaba la mandanga. Eh, Como el fari. Yo siempre siempre he pensado que Dumbo está basado en realidad en el hombre elefante. ¿Por qué? No sé, pero me da a mí. O Era el, el niño elefante Te gusta pensar eso. Sí. No, Hombre, de hecho, en el cuento original, Dumbo es un elefante antropomórfico que sigue pudiendo volar con las orejas como que es el pequeño fuerte. babar o algo así Sí, esto. una cosa así debe ya. ser sí. yo me lo he imaginado con un señor con una bolsa marrón en la cabeza y un agujero diciendo I am not an animal la frase comercial del póster de la película de Dumbo es que creerás que un elefante puede volar eh, y es una temática durante toda la película pero realmente es algo que sucede durante los últimos cinco o diez minutos es como una película de Rocky que realmente eh, tú te crees que va sobre el boxeo pero la la pelea al final <risa> dura los cinco últimos minutos eh, y, y menos mal que porque se iba a pegar un hostiazo contra el suelo creerás que un elefante puede volar? Eso es lo que decía el tío que vendía droga detrás de mi colegio sí. el que pasaba. Eh, Dumbo pues una película efectivamente mucho menos ambiciosa que las anteriores porque aquí como se habían pegado un hostiazo de miedo pues tenían que recortar presupuesto y hacer una cosa muy baratita mm, o sea, pero, que... Sin embargo es magnífica, o sea, es considerada que la animación precisamente al, al tener todo el bagaje de no solamente los cortometrajes sino los tres largometrajes eh, como decir ambiciosos anteriores, eh, realmente aunque tuvieran menos, aunque le hicieran más a voz eh, no está tan... Eh, no la sacaron tan rápido como otras que hicieron en los 70 como de hecho el libro de la selva y demás sino que también tiene su preciosismo y tal y es una película como muy agradable y muy bonita de ver y pues que la animación está fenomenal de esta peli, joder El modelo de producción capitalista todavía no había llegado a su cenit. No pienso comentar nada de esa falta de respeto que se va a estrenar el año que viene